vamos a hablar con una profesora de español muy interesante. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque ella es de Colombia, y seguramente ya has pensado, ¿Profesora de español? ¿Nos enseña español? ¿Colombia? Efectivamente. Voy a hacer una pequeña colaboración con María, de español con María. Y bueno, estoy seguro de que tanto vosotros como yo, vamos a aprender un montón con lo que María nos va a contar. Pero antes de empezar, quiero recordarte que si te suscribes a la Academia de Español Online, te puedes descargar todos los podcasts, eh, no los podcasts, no, los PDF de los podcasts, los cursos para aprender español, actividades para aprender español, etcétera, etcétera, etcétera. Da igual, ya si, es, si sigues el canal desde hace ya mucho tiempo, ya sabrás lo de la Academia de Español. No te entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? Adelante. Bueno, pues como os he dicho, aquí estoy con María. ¡Hola María! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola Vicente! Estoy más que feliz de estar aquí en tu canal. ¡Qué bien! Me alegro, me alegro mucho de que estés tan contenta. María, eh, bueno, uh, yo te conozco, te, te sigo desde hace mucho tiempo también, pero a lo mejor a, a algunas personas que estén aquí viendo este, este vídeo, esta colaboración, a lo mejor no te conocen. ¿Nos podrías decir, por favor, eh, quién eres y a qué te dedicas, por favor? ¡Claro que sí! Bueno, yo soy María, de Español con María, y Español con María es la forma tropical de aprender español. Yo soy colombiana y en Español con María me encargo de generar contenidos para distintas redes sociales y para mi sitio web donde les enseño español por medio o a través de la cultura latinoamericana, nuestros personajes y nuestros lugares, y obviamente nuestra forma particular de hablar. ¡Muy bien, muy bien! Y además, hoy, eh, yo creo que en esta, en esta pequeña conversación que vamos a tener tú y yo, creo que los estudiantes van a poder ver muchos eh, choques culturales y muchas diferencias entre tu país, Colombia, y el mío, España, ¿sabes? Vale, pues eh, María, si te parece bien, te voy a empezar haciendo una pregunta un poco general, que me ha hecho una de mis estudiantes de la Academia de Español, y bueno me ha preguntado cómo es en general, eh, me ha preguntado muchas cosas, pero una de ellas es, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo es, digamos, eh, tu núcleo familiar o cómo es en general? Ay, mi familia, primero que todo, es hermosa. Vivo enamorada de mi familia. En eh, mm -hmm. América Latina, creo que en España también es eso y eso también lo tenemos de ustedes. Somos muy cercanos a nuestro núcleo sí. familiar y en América Latina creo que todavía más se refuerza esa situación. Entonces, hasta hace muy poco tiempo, vivía yo con mi, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano y con Ronix, que es nuestro perro. Así ya uh -huh. pocos días, pues ya me pasé yo, me independicé, pero me independicé a 200 metros, ¿no? Entonces, somos muy, muy, muy <risa> cercanos. <risa> sí, sí, sí, y sí, sí, sí. aunque mi familia, mi núcleo familiar es ese, en tiempos prepandémicos, porque estamos en cuarentena, ¿no? Grabamos este video en, en medio de la cuarentena todavía en Colombia. Eh, mis abuelos siguen siendo muy importantes para mí, mis tíos, mis primos. Los primeros amigos que tú tienes como niño latinoamericano son tus primos. Y creo que la infancia de cualquier niño está marcada y es divertida gracias a los primos. Entonces, sí, la familia claro. es algo fundamental. Creo que, creo que, en este caso, el tema de la familia, eh, tanto en Colombia como en España, es exactamente lo mismo. Yo, yo también estoy muy apegado a mi familia, sobre todo a mi abuela. Yo he vivido muchos años con mis abuelos, pero con mi abuela tengo una relación muy estrecha. De hecho, tenía que apuntado, yo lo apunto todo, ¿vale? No es, que, no, es, no es que sea poco importante. No, no, es que lo apunto todo. Tengo apuntado aquí, Yaya, que es como, como llamo yo a mi abuela, que la llamo Yaya, y tengo apuntado llamarla, porque la llamo mínimo, la llamo una vez a la semana, para preguntarle cómo está y tal, ella se alegra mucho. Y bueno, los fines de semana, intento llamar el viernes, sábado y domingo, y tenía apuntado llamarla ahora, después de, de grabar, porque la he llamado antes y estaba estaba comunicando, no me lo ha cogido. y Pero sí, lo que has dicho de los primos... Perdona, lo que has dicho de los primos, eh, es verdad, mi infancia también está marcada por mis primos, jugando en el, en el patio de casa de mi, de mi bisabuela, todos los primos juntos... Mi infancia también está marcada por, por mis primos. Sí, sí. Te quería preguntar si Yaya es una forma de España para, de, para llamar a las abuelas, o simplemente tú le dices a tu abuela Yaya. Es una forma de España, pero no creo... Yo es que esto lo digo desde que soy un bebé, pero claro. Eh, creo que no de todas las partes de España. Si no me equivoco, no estoy 100% seguro, si alguien está escuchando esto, que me corrija. Creo que se utilizaba sobre todo en Cataluña. Porque mi familia, cuando yo nací, en los años 90, vivían allí. Entonces yo creo que eso de Yaya se ha quedado. Es un nombre muy gracioso, muy cariñoso, y para mí representa mucho, Yaya, ¿sabes? Entonces... Eh, sí, yo a mi abuela le digo Yaya, y a mi abuelo, en paz descanse, le decía Yayo, ¿sabes? ¿A Aquí en, Entonces, eh, en, sí. en mi región de Colombia, que es Santander, yo soy de una ciudad que se llama Bucaramanga, y el departamento se llama Santander. A los abuelos les dicen nono al abuelo y nona a la abuela. Mira, y como, como si fuese italiano. Y usamos siempre claro. el diminutivo, nonito y nonita. Yo no les digo así a mis Hola. abuelos, pero muchas personas, de hecho cercanas a mí, les dicen así a los abuelos. Claro, yo de hecho si le digo a mi abuela... Yo tengo dos abuelas, solo dos abuelas, mis abuelos no están, solo las dos. Si a mi abuela, por parte de madre, le digo ya ya le encanta. Pero si le digo abuela, se enfada. Se enfada. Dice que no le diga abuela. Sin embargo, a mi abuela paterna, le digo abuela. No, nunca le he dicho yaya. Entonces, a una le digo yaya, y a otra abuela. Si a una le digo abuela, se enfada. Si a otra le digo yaya, se enfada. Entonces, a cada una a cada una le digo algo, pero bueno, es algo, yo creo que es algo completamente cultural esto, ¿no? Yo, ten, yo, sí. bueno, yo tengo viva a mi abuela materna, y vivo a uh -huh. mi abuelo paterno, uh -huh. y mi abuelo materno, que ya murió, era una persona sí. muy chistosa, él era muy bromista, y cuando yo contestaba al teléfono y decía, hola abuelo, y me decía, abuelo su papá, claro, <risa> pero en Quería broma, que dijese es nonito, ¿no? No, era porque abuelito, porque yo le decía abuelito kaki o kaki, porque, no sé, vale. pero era abuelo, abuelo su papá. <risa> Sí, sí, qué bueno. María, te voy a hacer otra pregunta, eh, ¿cómo es tu...? También me la ha preguntado esta estudiante, que se llama Casi, que por cierto, siempre me hace preguntas para, para los invitados, eh, ¿cómo es tu grupo de amigos? Uy, yo tengo varios grupos de amigos porque soy bastante, digamos, polifacética, ¿no? Yo soy súper uh -huh. nerd, en, en, en el colegio, en la época de colegio, era de las olimpiadas matemáticas, que era como uh -huh. los nerds de matemáticas. Pero también sí. era del equipo de voleibol, entonces era amante de los deportes, entonces tengo amigos claro. de todos lados. Y me fascina bailar, entonces tenía amigos también artistas, de baile claro. entonces mis grupos de amigos a quienes adoro son personas, digamos, de cada uno de mis grupos de interés, entonces tengo amigos con quienes comparto deportes, tengo amigos con quienes comparto fiestas, tengo amigos con quienes comparto como un nivel más intelectual, entonces, no, no podría describir un grupo solo de amigos, sino que la verdad tengo varios grupos de amigos. Uh -huh. y, y de distintas edades, ¿no? Muchos amigos cercanos, pues los hice en el colegio, en, sí. cuando era niña, pero la vida me ha puesto en situaciones muy bonitas donde he conocido gente diversa, y yo puedo decir que siendo adulta he hecho grandes amigos, porque normalmente la gente cree que que los amigos de verdad son los que haces, uh -huh. pues, de niño. Y siendo adulta he tenido grandes, grandes amigos y mi ciudad es pequeña, entonces todavía tienes la posibilidad de, de verte con la gente en tu día a día, no tienes que esperar a, claro. a que sea un día especial. Tú vivías en Bucaramanga. Bucaramanga, bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Es difícil en ¿eh? recordar el nombre, es difícil, ¿eh? tengo que admitirlo. Bucaramanga, es difícil. Eh, María, te voy a hacer otra pregunta. Esta, uh, ya son preguntas que yo te quiero hacer. Pare pueden parecer un poquito tontas, pero creo que tienen un poquito de cultural también. ¿Vale? Esta pregunta me gusta a mí mucho, porque yo soy muy madrugador. Y te quiero preguntar, ¿a qué hora te sueles levantar ¿A qué hora desayunas y qué sueles desayunar? Bueno, esto es súper importante porque aparte de algo que uh -huh. marca mucho y es que el sol sale diferente en donde tú estás a donde yo estoy y cambian uh -huh. las rutinas por completo. Yo me despierto entre 6 de la mañana y 7 de la mañana, todos los días. Vale, bien. Tal vez el domingo o algo especial más tardecito. Ahora, que me despierte no significa que me pare de la cama. A veces me quedo vale, un ratito haciendo claro, perecita. Te despiertas y a lo mejor después de media hora, una hora, te sí. levantas de la sí. cama, ¿no? Sí, sabes, como mi trabajo es, es, es virtual, igual que el tuyo, entonces de repente puedo uh -huh. solucionar cosas desde el celular sin tener que pararme de la cama. Claro. Cosa que no pasaba cuando estaba en la universidad o en el colegio, que si te despiertas 5 claro. de la mañana... Tienes que estar desayunando antes de las 6, de las 7, no sé, es mucho más rápido. Ya en esta etapa de mi vida es un poquito más calmada claro. en ese aspecto. Claro. Y antes de las 8 de la mañana ya he desayunado. Antes de las 8 ya has desayunado. Aunque debo confesar Rar. que yo lo hago tarde, porque como no tengo un horario estricto, claro. como alguien de un trabajo normal, en Colombia los trabajos empiezan entre 7 y 8 de la mañana. ¡Uh! Muy pronto, ¿eh? Sí. entonces Y las escuelas empiezan desde las 6 de la mañana. Las universidades y escuelas. Seis. ¡Madre mía! Aquí empiezan a las 9, ¿eh? <ríe> empiezan súper temprano. Eh, Madre, en Bogotá creo es que mucho, empiezan eh? un poquito más tarde, por las distancias que hay que recorrer. Entonces, ¿se podría decir que tú te levantas relativamente tarde? Yo me levanto a las 7 tarde. A de la mañana. Sí. Claro, entonces, a las 7 de la mañana en Colombia es tarde. Sí, porque a las 7 de la mañana ya hay mucha gente en la calle, sí. A las 7 de la mañana en España no hay mucha gente en la calle. No. Yo, <ríe> muy, muy poca gente, muy, muy poca gente. Yo me levanto a las... ahora mismo, porque ha, ha terminado el verano, estoy entre las 7 y las 8, pero cuando empieza de septiembre a junio, más o menos, yo me suelo levantar entre las 6 y 7 como mucho. Uh -huh. Y eso es muy pronto. Levantarse a las 6 de la mañana es muy pronto. Yo me levanto, hago un poquito de deporte, leo, y desayuno. Uh -huh. Y normalmente desayuno a las 9 de la mañana, ¿vale? Pero claro, si tú te levantas aquí en España a las 6 de la mañana, es bastante pronto, ¿eh? Es madrugar. Muy pronto. Es claro, sí, sí, es madrugar, sí, sí, sí. Sí, sí. no, acá no. Madrugar. Acá es madrugar, 4, 5... Cinco... Antes de las 6 es madrugar. Ya a las 6 realmente no estás madrugando. En España si te levantas O sea, en España antes de las 6 es irse a dormir tarde. <risa> no, aquí claro, si tú y... ves gente haciendo ejercicio desde las 5, ah, 4 de la mañana. A 4 de la mañana no, aquí a las 4 no, no er, es estás tanta, a las 6, sí. sí. Yo creo que a lo mejor allí tenéis un ritmo de vida de quizás 2-3 horas adelantado, como en España, más o menos. Pues es que aquí anochece a las 6 de la tarde. ¡Claro! Entonces también aquí, la gente se va a dormir aquí. más temprano. ¡Claro! Aquí anochece a las... ahora mismo está anocheciendo a las 9.10, porque está terminando el verano. Uh -huh. Pero en invierno, a las 7 de la tarde, ya es de noche. Por ejemplo, eso, seis, tú siete. le dices 7 de la tarde, para mí ya es 7 sí. de la noche. Para Claro. Para mí la última claro, hora no. de la tarde son las 6. Después de las 6 ya seis. es de noche. No en España nadie dice las 7 de la noche. Que va, que va. 7 <risa> de la tarde, no sé, no sé, yo siempre he dicho 7. A las 9 puede ser de la noche o puede algunas personas dirían de la tarde, para mí es de la noche. <risa> Pero yo creo que hasta las 9, todo lo que hay antes de las 9, es de la tarde. Después de las 9, de la noche. Jamás, jamás vas a escuchar eso en Colombia. Y me atrevería claro. a decir que en ningún país cerca de la línea del Ecuador. Seguramente en Venezuela tampoco, Panamá tampoco, Ecuador claro, es, tampoco. Pero, es lo que tú dices. Pero no, no meto las manos al fuego, ¿no? Lo digo porque asumo claro. que es igual que acá. Claro, claro, yo, claro, claro. Sí, sí, no, no, tiene, tiene sentido. O sea, hay tres tres horas menos de sol, uh -huh. por lo tanto, el ritmo de vida se, se ajusta uh -huh. a esas horas de luz, ¿sabes? Me parece... Sí, me parece fantástico. Eh, María, te voy a hacer otra pregunta. Por curiosidad, ¿qué sueles desayunar? <risa> ok, yo desayuno bastante y soy de una región donde se desayuna bastante. Y desayunamos uh -huh. fuerte. En mi día a día, así como... Un desayuno normal, como para un europeo sería un café y pan, o sea, no un desayuno Ajá. especial. Para mí es huevo frito, arepa, salchicha, jugo de naranja y ya. ¡Joder! Ahora, no un veas. domingo, que tienes como el tiempo de sentarte a desayunar. Entonces hay dos desayunos que me encantan los domingos y te va a sorprender. Carne asada... <risa> ¡Joder! Uh, ¡Qué bueno! Es que no como carne, pero... Uf. En, en mi región Madre comemos mía. mucha carne, carne asada y, como es el desayuno, con huevo encima, arroz. <risa> Eso en español no es un desayuno, ¿eh? <risa> Esto es desayuno aquí, pero en otras partes del país no. <risa> ah, vale, vale, vale. En tu región, ¿no? En mi región. Eh, y un jugo de naranja, o generalmente, o... El otro desayuno uh -huh. que es casi siempre el desayuno de los domingos es un tamal y el tamal es como una masa hecha de maíz gelatinosa Ajá. que está envuelta en hoja de plátano, unas hojas similares a esas grandes que se cocinan Ajá, sí. y dentro del tamal, que es el tamal santandereano, el de mi región, hay tocino, carne, garbanzo, cebolla como hervido. Y eso lo como con... <ríe> sí, es hipercalórico. Y lo como con sí, pan sí. y con arepa. Eh, la gente normal acá... Con... Pues la gente normal, todos somos normales. La, la mayoría de la gente desayuna con café. Lo que pasa es que a mí no me gusta el café. Entonces claro. solo me tomo mi juguito. Pero el tamal es como un tomarlo con chocolate caliente. Uh -huh. Y jugo. <ríe> ¡Vale! ¡Qué bueno! O sea, un desayuno bastante fuerte, ¿eh? En España... En España... Yo es que también desayuno mucho. Uh -huh. Yo desayuno muchísimo, ¿vale? Yo me hago unos huevos a la plancha, uh -huh. no fritos, a la plancha, eh, champiñones, me tengo una frutería al lado de casa y compro muchas verduras, champiñones a la plancha, eh, unas tortitas de pan integral, uh -huh. eh, unas como unos crepes, unos crepes, eh, y guacamole machacado. Uy, qué rico. Guacamole lo, macha lo machaco un poco con. ¿Eso es un desayuno? Yo es que desayuno mucho. ¿Los españoles desayunan esto? En general, no. En general, el desayuno más común en España suele ser un. un se llama un, un pan que se llama pitufo, un poquito de pan pequeño o una barra de pan más grande con un café y en la barra pues puedes llevar pues jamón york y queso queso solo, atún, hay gente que le echa... Lo mejor, lo que suele pedir mucha gente es con tomate triturado y aceite de oliva y sal, eso está buenísimo, la verdad. Eso es un desayuno normal. Tuve la, la dicha de poder conocer uh -huh. un poquito de Europa hace dos años. Sí. Y me quedaba ¿Sí? como en hostales o posadas que dicen desayuno incluido. Y yo era como, claro. esto no es desayuno, o sea, un pan y café no es desayuno. Claro. Claro, claro, sí, sí. Muchos de esos eh, te ponen un desayuno más normalito, pero claro... Pero si era sí, chiqui, era como, ok, me falta, me falta carne, <risa> Claro, es que para ti, que, que vienes de allí y encima estás acostumbrada a desayunar mucho, uh -huh. te parece poco. Yo estoy acostumbrada a desayunar mucho, pero veo eso y para mí es lo normal, ¿sabes? Uh -huh. Que si yo voy con, con otra persona a desayunar, esa persona no va a desayunar tanto como yo. Y, y lo bueno. otro que me causó curiosidad es que desayunan dulce. Por ejemplo, Nutella, ¿sabes? Le echan Nutella al pan. Yo no soy muy sí. dulcera, pero en general tú no encuentras eso en una casa. Lo encuentras como en un restaurante, algo así. Pero no es normal que la gente desayune claro. dulce. De pronto un claro. pancake, pero tampoco es algo del no, día a, a mí, día. A mí, ya te digo, yo es que soy muy poco común en España, ¿vale? Yo, no, yo tampoco desayuno dulces. De hecho, no como ese tipo de dulces nunca. Pero sí, este verano estuve en un hotel que tenía el desayuno incluido, y tenían pues cho eh, croissants de chocolate, uh -huh. napolitanas, que es un pastelito eh, con chocolate, y le podías poner Nutella... A mí eso no me gusta. Yo iba a, a, a lo salado, a, uh -huh. a los huevos a la plancha, con tortilla y con pan, ¿sabes? ya está. normal bueno... Ok, eh, María, pues uf, llevamos ya casi, casi 20 minutos, el, el tiempo vuela, ¿eh? El tiempo, el tiempo vuela. Eh, bueno, antes de terminar, eh, quiero decirle a todos los estudiantes que estáis aquí, viendo esta entrevista con, con María, que en su canal, hemos grabado otra entrevista, que también vais a aprender un montón de aspectos culturales, entre las cosas que diría María, colombiana, y las cosas que diría yo, español. Y creo que puede ser muy interesante para, para aprender esas diferencias entre, entre unos y otros, ¿no? De hecho, se van a dar cuenta que el español es tan rico que si cada sí. uno de nosotros habla como está acostumbrado a hablar, probablemente no nos entendamos en la Seguramente no nos entendería. a ver, no nos entenderíamos, creo yo. Bueno, María, antes de, antes de terminar, eh, ¿dónde te pueden encontrar los estudiantes de español que te quieran, que te quieran buscar? Bueno, a todos, a todos los espero en www.espanolconmaria.com, en el canal de YouTube Aprender Español con María, en, en Facebook, en la fanpage Aprender Español con María y en Instagram arroba espanolconmaria muy bien vale yo dejaré, dejaré los enlaces abajo en la descripción para que, para que todos los estudiantes puedan puedan ir a esos enlaces de más fácil de una forma más fácil Vicente bueno, mil, María, gracias. Pues, dime, mil gracias mil gracias por invitarme muchas gracias a, a ti María tienes una energía muy muy positiva muy alegre tropical sí, tropical sí, sí tropical <risa> bueno María pues pues encantado y nos vemos por tu canal ¿la claro que sí ¡Un beso para todos los que nos vieron. ¡Perfecto! ¡Hasta luego! ¡Chao! Bueno, pues como habéis visto, hemos aprendido, hemos aprendido, vosotros y yo, hemos aprendido todos, un montón de cosas. Hemos aprendido un montón de cosas, porque eh, María nos ha enseñado cómo son eh, la familia, los amigos, la comida, el desayuno, que a mí tanto me gusta, en su país, en Colombia. Y ha sido un choque cultural bastante interesante. Y antes de terminar el vídeo, ya queda poquito, me gustaría preguntaros, ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? A mí, personalmente, me ha llamado la atención que María desayune tantísimo, porque en España, por ejemplo, no es normal desayunar tanto, como nos ha dicho. Las salchichas, las arepas, el huevo frito... ¡Madre mía! En España eso es una locura. Pero bueno, quiero que me cuentes, por favor, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la cultura del país de María? Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias por aprender español, y tú y yo, nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!